Ahora miremos cómo organizar esta gráfica con colores y aparentemente más, más bonita. Vamos acá a propiedades, clic, le di clic derecho propiedades, acá le decimos que le quite el OHCL, le quite el grid. OHCL es esto y el grid es esta malla. Y en colores lo voy a poner pues como estoy acostumbrado a usarlo. Este es el fondo, fondo blanco. Estos son los precios, vamos a ponerle gris. Este es el borde de la vela. Alcista, borde de la vela bajista. Vela alcista. Vela bajista. Y gráfico de líneas. Eso es todo. Miren cómo queda. Le quito ese promedio. Y ya. Para que no nos toque hacerle eso a cada una, pues dependiendo, yo siempre uso así seis gráficas, ya las que ustedes tengan o si solo usan una, pues no es problema, pero para que no estén poniéndosela a cada una, le dan clic derecho, perdón, le dan clic acá. En templates, le dicen save template, le ponen un nombre cualquiera. Y lo guardan la separan en el que quieran y lo traen simplemente le separan ahí otra vez y le dicen load y traen el que quieren y ya eso es todo ya se lo pone pues a todos los gráficos que necesiten eso es todo